Buenas tardes, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y hoy con nosotros en el espacio de entrevistas en tu casa y en la mía contamos con una de las jóvenes inspiradoras que tenemos aquí en España y que bueno, la verdad que es todo un placer contar con ella tenemos con nosotros a Olat Rodríguez Hola, buenas tardes Olat Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros. El placer al final es mío. Bueno, eh, para que no conozcáis a Olat, aunque creo que hay muy, jóvenes, muy pocos jóvenes de España que no la conozcan, Olat Rodríguez tiene 17 años. Es, bueno, ha sido una de las gimnastas pertenecientes a la selección española de rítmica individual y ha formado parte del Club Ritmo de León, uno de los más importantes clubes que hay en España a nivel de gimnasia rítmica. Este, bueno, el 9 de marzo eh, nos anunció su retirada a través de las redes sociales alegando motivos personales y una decisión que fue muy difícil para ella y que, bueno, a lo largo de esta entrevista vamos nos vamos a descubrir y nos va a contar cómo fue ese, todo ese proceso que ha vivido hasta llegar al final de, de esa decisión de, de su retirada. Bueno, Laz, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotras, ya sabes que yo te sigo, bueno, te he seguido mucho, eres una de las gimnastas que he seguido desde que empezáis desde muy pequeñuelas porque yo también estuve en el mundo de, de la gimnasia rítmica. Y bueno, vamos a echar un poquito la vista atrás y hola ¿te acuerdas de la primera vez que dijiste yo quiero ser gimnasta? Eh, realmente nunca pensé, porque yo cuando era muy pequeñita nunca pensé el hecho de decir quiero ser, yo qué sé, eh, gimnasta o quiero ser eh, nadadora. Yo no pensaba eso, sino que como que me dejaba llevar y las cosas que me... Llamaba la atención, las practicaba, pero para nada pensaba. No sé si me explico. Es como que yo, mis padres me veían en casa, que no paraba quieta, estaba todo el rato haciendo el espagat, el pino puente, las ruedas, no sé qué. Entonces me dijeron: Oye, hija, igual te apetece ir a, aquí al Club Ritmo, que as, hacen cosas de esas y así haces amigas y tal. Y yo, Vale, sí. <risa> pero o sea, es que de hecho llegué al Club Ritmo y todo el mundo, todo lleno de fotos de Carolina o de gimnastas súper importantes de España, y yo. Pensando, ¿qué es esto? ¿Sale? Como que no me enteraba de nada, de nada, de nada. ¿Y cómo los recuerdas los momentos en que vas descubriendo los diferentes aparatos de la gimnasia rítmica, que yo creo que es la cosa que, que más nos engancha, además de toda la magia que, que contiene ese deporte, y cuál de esos aparatos es el que más te ha costado? A ver vale, si coincidimos. Pues... Pues sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de aquel día que mis entrenadoras me dijeron Bueno, Lach, eh, vamos a empezar con, con la pelota, creo que fue, o con la cuerda con la cuerda. Y claro, yo miraba así como diciendo, ostras, con lo descoordinada que yo soy Si ya sin aparato me cuesta, con aparato ya va a ser el desastre Y nos costó muchísimo hacer el montaje, el baile Pero al final lo consiguieron con mucho esfuerzo, tanto ellas como yo Y pues bueno Sinceramente la cuerda no, no me gustaba mucho, sí que me lo pasaba bien y tal, pero no era de los más entretenidos, por así decirlo. Pero ya después llegaron las mazas, la pelota, el aro y por último la cinta, que al final fue el que más me, el que más me enamoró, no sé por qué. Pero en sí todos me gustan mucho, aunque he de admitir que con la pelota igual era con el que más confianza tenía a la hora de competir. Uh -huh. Y pues eso... La verdad es que la cinta tiene una magia que cuando la coges sí. es muy difícil de soltarla porque tu cuerpo sí, sí. se, se funde con la cinta y es súper bonito Siempre se dice que la cinta es el aparato más difícil y demás pero al final si trabajas bien desde el principio el hecho de las técnicas primarias por así llamarlas eh, después es un aparato que, no sé, de verdad que se disfruta mucho. Uh -huh. Bueno, si hay algo que nunca olvida una gimnasta, es la primera vez y la última vez que pisa un tapiz. Uh -huh. ¿Qué tiene la gimnasia rítmica que nos engancha tanto? Yo exactamente creo que por lo menos desde mi punto de vista y mi experiencia, a mí lo que me enganchaba de la Rítmica eran en sí los entrenamientos. O sea, el día a día saber que tienes que superarte, que tienes un reto, eh, que siempre te van a decir lo que vas a hacer bien, pero también lo que vas a hacer mal, y eso te impulsa a saber lo que tienes que mejorar. No sé, a mí era lo, la magia esa que cada día yo no quería dejar de entrenar nunca. Eh, era como, Dios mío. Pero después a la hora de competir, a mí soy demasiado especial para ese tema porque a mí no me gusta nada, nada, nada competir. No por el hecho de salir al tapiz y demás, aparte tampoco me gusta tener ahí muchos ojos mirando en parte, no sé, me, me da mucha presión, no sé si a más sí. gente seguro. Y aparte eh, el hecho de tener que competir para medirme con otras personas no me gusta nada porque cada uno es... Es un mundo y tiene sus circunstancias, igual si he podido entrenar cinco horas en un centro de alto rendimiento y otra persona contra la que compito no puede entrenar más que tres horas en dos días a la semana, o yo que sé, ese día he tenido más suerte o menos, y no me gustaba, aunque el puesto que quedase me daba igual, de hecho me molestaba muchísimo quedar en el podio, prefería que no se me viese, y pensar, he competido bien, con esto me quedo y ya está, o sea, ya está, no... Mm. ¿sabes? Y el hecho de decir, primera clasificada no sé quién, o cuando me decían a mí era como, vale, hay que sonreír, sí, yo sonrío, venga, sí. Pero no sé, no de verdad que no disfrutaba nada con las competiciones. Si lo hacía bien, claro que sí, pero no con lo que es el competir, que al final la gente dice, vale, pues tú vas a competir, sobre todo se dice para conseguir la del primer puesto, o yo qué sé, ¿no? Pues a mí eso no me, no me causaba ningún tipo de... No sé. uh -huh. Bueno, claro, compitiendo como gimnasta individual No tienes eh, ese arropaje, eh, ese compañerismo ¿no? Que tienes uh -huh. cuando compites eh, formando un equipo En conjuntos uh -huh. eh, Bueno, yo recuerdo que cuando empecé en el mundo de la, eh, de la gimnasia Cuando era más pequeña yo empecé yo creo que tendría cinco años la primera vez que que me puse mi, mi mayor, mis zapatillitas ahí blancas y sí. en, este, en este mundo, recuerdo que yo cuando miraba las competiciones de gimnasia rítmica, yo siempre decía, jo, quiero ser como Carolina Pascual. <risa> ¿Tú, eh, ¿En quién te fijabas? Pues, hasta los 12 años, así que empecé a enterarme de dónde estaba, porque antes yo iba ahí, yo no sabía quién era mejor, quién era peor, quién eras... Eh, Mamún no sabía quién era, no sabía nada, yo estaba en mi mundo, o sea, yo vivía en mi mundo, tal cual. Pues eh, poco a poco cuando fui enterándome de, pues bueno, estas gimnastas, las rusas, las ucranianas, no sé qué, pues bueno, a nivel nacional eh, me fijaba muchísimo, obviamente, en las gimnastas de mi club, todas las mayores, ya sea Sara, Carolina, eh, Andrea Pozo, mm, no sé, mm, en todas. En general, sí que es verdad que en cada una había una cosa que me llamaba muchísimo la atención y era como, uf, ojalá, no sé, parecerme aunque sea un poco. Yo lo veía imposible, pero tenía esa cosa de decir, madre mía, ¿dónde estoy? Diciendo, Dios mío". Y después, a nivel internacional, me llamaba mucho la atención las gimnastas que no solo expresaban con la cara, sino que me transmitían algo pero no necesariamente tenían que poner expresión facial, no sé no sé cómo explicarlo. Me transmitían algo especial si se me ponían los pelos de punta y no sé explicar qué era lo que es, pero o sea, qué es lo que era, pero era algo especial que me hacía decir, ostras, ojalá, no sé. Pues la verdad es que... En España no tiene tanta fama, pero tenemos unas, bueno, y hemos tenido unas gimnastas como muy grandes, que no se las sí. ha reconocido todo lo que les teníamos que haber reconocido, pero bueno, sí. que ahí están y han hecho, han hecho historia. Eh, el motivo de tu retirada, bueno, eh, yéndonos a aquel 9 de marzo del 2020, sí. el motivo de tu retirada eh, fue una anorexia nerviosa, restrictiva, es ¿verdad? Sí que llevó incluso a tu hospitalización en, en, en enero del 2019, uh -huh. por una desnutrición severa. Eh, pasaste un mesecito ingresada. Así es, sí. <risa> ¿Cuándo empiezas a ser consciente de que tienes un problema? Pues yo fui ingresada en enero del 2019, pues en el verano de 2018. Yo ya me empecé a notar que mis conductas con la alimentación no eran muy normales, pero en cierta parte como que me sentía más segura porque yo sentía que estaba haciendo las cosas mejor, que estaba comiendo más sano, que estaba controlando todo, de decir, bueno, pues hoy voy a merendar solo esto y esto y voy a dejar de comer pan o voy a, ir, voy a hacer el esfuerzo, como que... Aparte de tener retos con entrenar mejor y demás, tenía un reto añadido de comer más sano. Cuando fui comiendo más sano bajaba de peso, entonces se me sumaba otro reto más, que era seguir bajando de peso, porque como que me aumentaba mi satisfacción, disminuía mi ansiedad, básicamente, por así decirlo. Entonces, poco a poco eh, me fui retroalimentando, mi anorexia se fue retroalimentando y... Al final me quedé, yo qué sé, creo que eran 37 kilos aproximadamente, y pesaba 45-46. Eh, después me quedé solo comiendo mmm, tortilla francesa, eh, queso, un yogur alpro sin leche ni nada, y creo que copos de avena. Por, eran los únicos alimentos que como que mi cuerpo se atrevía a comer, porque si imagínate, Igual decías, hombre, como una galletina, que no pasa nada. A mí se me provocaba una ansiedad tan grande que es que igual después, eh, las siguientes horas del día, no podía comer nada porque yo decía, he comido una galleta, esto tiene tantas calorías, eh, si sí como esta galleta, eh, no sé qué, bueno, eh, fatal, me ponía muy mal y aparte que es que al final cuando tú dejas de comer, tu cerebro no funciona bien, entonces es como un ciclo que si alguien no te para, tú es es muy difícil que realmente puedas hacerlo por tu cuenta. Y a, a ver, yo lo que creo es que al principio, cuando tú empiezas a desarrollar estas, estas conductas, por así decirlo, tú no piensas que vas a llegar a tener anorexia. Y ese es el problema, que se desconoce la enfermedad, se desconoce el, el comienzo. Y entonces las personas que podemos padecer estos trastornos decimos bueno, igual es normal, yo qué sé. Mucha gente se hace se pone a dieta, no sé, no pasa nada. Pero es que hay determinadas eh, patologías y determinados comportamientos que derivan en un trastorno y es algo muy grave. No es una dieta, sino que es algo que puede acabar incluso con, con tu vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, yo ahí me di cuenta, cuando, sobre todo cuando empecé de repente una tarde a contar las ciruelas que tenía que comer. Y buscar en Google, yo qué sé, eh, cuántas calorías tenía cada ciruela, ir sumándolas y cada día tenía que ir dismi disminuyendo esa cantidad de calorías. Como que a mí me gusta siempre decir, yo empecé controlando lo que comía y después lo que yo comía eh, empecé a controlarme a mí, literalmente, es que es así. Y bueno, pues eso. Y además, que claro, porque yo, eh, ¿cuántas horas entrenabas al día? Yo entrenaba cada día cinco horas, cinco horas y media. Y después, los fines de semana o los días de festivo, ocho horas más o menos. Uh -huh. eh, con todo lo que entrenabas, ese consumo de, de calorías que quemabas entrenando <risa> y esas poquitas calorías sí. que consumías, pues tu cuerpo fue pues, esa bomba. Sí sí, sí, sí, sí. Es que encima... Yo empecé en verano de 2018, no drásticamente, sino que poco a poco, porque hay varios tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Puedes o bien tener bulimia, que al fin y al cabo que comes mucho y vomitas, o puedes tener anorexia nerviosa, que exactamente creo que es parecido a lo que me pasó y la restrictiva, que es eso, ir restringiendo. Entonces es como más un proceso más largo, pero realmente muy drástico. Y entonces yo en verano, pues no se me notaba tanto lo que es el cambio físico, pero sí que en la báscula se iba notando que bajaba cada vez más. Y después ya cuando empecé el curso académico, o sea, cuarto de la ESO, eh, ahí sí que empecé ya bastante peor y yo creo que el metabolismo se aceleró mucho, no sé, eh, llega un momento que empiezas a bajar incluso más rápido porque y empiezas a restringir, restringir más. Y ahí sí que es verdad que ya no, me levantaba, me mareaba, iba a entrenar y no me dejaban de entrenar porque bueno. estaba mal y así, todo el rato. Supongo que dentro de todo lo que has vivido, uno de los pasos más difíciles seguramente fue cuando se lo cuentas a tus padres. ¿Tú sí. recuerdas cómo fue sí, sí, sí. ese momento? Pues sí lo recuerdo, la verdad, que bastante como si estuviese ahí en ese momento. Es, a ver, eh, estábamos en vacaciones de Navidad y se, se había acabado el primer trimestre y yo ya estaba eh, con los médicos del CAR, del Centro de Alto Rendimiento de León. Me estaban como controlando porque ya sabían que algo pasaba ahí. Eh, estaba pues me mandaban rellenar todo lo que comía, eh, me cogieron los pliegues, todo, me miraban, me hicieron una reacción completa. El psicólogo también me comentó un poco de, pues bueno, que igual era algún problema, pero tampoco supo detallarlo exactamente porque yo tampoco me atrevía a contarlo ni al propio psicólogo. Y entonces yo por mi propia cuenta dije, a ver, esto, es no, esto ya sí que no es normal, yo ya fui consciente de que algo me pasaba sin que alguien me, me lo mencionase, pero yo ya pensaba. A ver, yo estoy contando las calorías, yo estoy, eh, siento miedo a comer, esto tiene que ver con algo. Yo digo, voy a, voy a hacer algún test en Google, busqué en Google eh, cómo saber si padezco de anorexia. Hice un test y bueno, pues dice, eh, por favor consulte a su médico, no sé qué, como diciendo, es muy probable. Entonces yo cuando acabé ese test le digo, oye mamá. O sea, es como ¿cómo se, lo digo? ¿Cómo se lo digo, y le digo, es que creo, creo que igual tengo a no sé qué, uf. A ver, la verdad me fue muy difícil y yo creo que eh, como para un padre eh, escuchar eso de un propio hijo que le ves tan mal, que le ves que no se puede preguntar uh -huh. María y tal, tiene que, ser, tiene que ser aún peor. Pero de verdad que es que por muy difícil que resulte decirlo, cuanto antes, mmm, muchísimo mejor muchísimo y es que al final no pasa nada es como que vale mmm, mamá tengo fiebre pues es que al final es lo mismo pero lo que pasa es que con los problemas psicológicos y más con la anorexia siempre es como ostras a ver si van a pensar que estoy loco pues no no pasa nada si tienes anorexia pues tienes anorexia como si tuvieses un brazo escayolado pues uh -huh. no sé yo lo voy a intento verlo así pero que yo también estuve de ese lado de la sociedad que dices ostras es que anorexia sabes cómo decir, tienes esa cosa ahí en la mente que dices, a ver, cómo se la toma la gente. Pero cuando lo he pasado, eh, yo ya en el ingreso pensé, ver, hay que hacer algo. O sea, yo pensaba, si yo de mi mano puedo hacer algo por intentar cambiar estas cosas que a mí me han hecho estas dificultades y poder ayudar a los demás, yo ya soy feliz para toda la vida. Porque era como, no sé. Bueno, todos sabemos que la, la anorexia en ciertos sectores es un tema absolutamente tabú. Y tú le has dado visibilidad, ¿eres he consciente de, de que te has convertido en la voz de muchas chicas con el mismo problema? No, no, a ver, no soy muy consciente realmente, pero sí que me he dado cuenta de que igual cada vez más... A ver, ahora mismo mmm, tengo la cuenta de Instagram desactivada, pero porque me agobié mucho, porque gente que me escribía y no podía responder, porque estoy... Eh, entre que estoy agobiada físicamente o sea, mentalmente y con los exámenes y demás, y entonces dije, bueno, para no hacer las cosas bien no las hago porque yo soy muy perfeccionista y me la desactivé un tiempo, pero me, en vacaciones de Semana Santa me la volveré a activar, que a ver, os da igual, pero bueno, salió el tema este. Pues eh, no soy consciente realmente y sí que es verdad que cuando comencé a ver que dio ese boom, por así decirlo, el vídeo, era como que, ostras, pero que he hecho, yo, yo no me esperaba esto, era como, Dios mío, y empezaron a escribirme madres, eh, que, personas que padecían la enfermedad y no se habían hecho a nadie confiando en mí y como me sentía como muy responsable y al mismo tiempo me sentía bien porque realmente había ayudado a esa persona a darse cuenta y le había dado mis consejos que intentaría que le ayudasen, entonces como que me hizo sentir muy bien, o sea yo sabía que había llegado gente pero realmente no, no soy consciente del todo de que pues al final sí que es verdad que ha ayudado un poco a eso, a dar visibilidad, pero no sé, al final es trabajo de todos, tanto de mío de haberlo publicado como de todas aquellas personas que lo han visto, entonces no me atribuyo ningún mérito porque no sé si... Sí. Uh -huh. Bueno, otras gimnastas como Soldatova o Shashi o Henrich han padecido también trastornos alimenticios, eh, la presión sí. quizás por ser la mejor, llegar a lo más alto... La autoexigencia que normalmente nos metemos las personas que hemos practicado gimnasia rítmica en algún momento. ¿Qué es lo que hay que cambiar para que dejen de existir estos tipos de problemas en la gimnasia rítmica? Uf, a ver, mmm, yo creo, desde mi punto de vista, no sé si será cierto o no, pero a ver, la anorexia se puede dar en cualquier sector, eh, tanto si haces gimnasia como si no haces gimnasia. Pero sí que es verdad que, a ver, yo he estado dentro de la rítmica. Y no es por manchar su imagen ni nada por el estilo, sí, porque yo no quiero de ninguna forma manchar este deporte que tanto me ha dado, pero sí que es verdad que tampoco se puede mentir y al final es un ambiente que fomenta el, no la enfermedad, sino el fijarse físicamente en cómo estás, en perfeccionismo, porque tienes que hacerlo todo, intentar hacerlo todo lo mejor posible, tienes que autoexigirte para mejorar, entonces todas estas es... mm... Características de este deporte pues eh, están muy cercanos, o sea, ayudan bastante a desarrollar este tipo de enfermedades, pero no por culpa del deporte, sino por culpa de que al final está formado por una serie de factores que si tú eres una persona ya de por sí perfeccionista, puede que tengas más posibilidades. Pero eso no significa que si tú trabajas con un psicólogo, uh -huh. si te das cuenta pronto, no vas a acabar con esto. Pero sí que es verdad que cambiar, cambiar. Es que más que en el deporte es la sociedad, por así decirlo, que es muy difícil, sé que es muy, muy difícil, pero al final, si cada uno, en vez de juzgar siempre y decir, wow, no sé qué, mira qué bien estaría sin estar así, o juzgar físico, mmm, mirásemos más allá, porque todo está allá, o sea, si, tú te dejas, si realmente solo te dejas llevar por lo que ves eh, sin conocer, es que no me dices nada, entonces, no sé, en el deporte de la rítmica pues es que es eso, el no compararse, sentirse bien, estando como estás, o sea, es que no hay una figura perfecta, como que siempre se ha estereotipado que las gimnasias tienen que ser un tipo delgado para ser más elegante y demás, pero eso es al final una idea que tiene el ser humano, nadie ha dejado escrito que más delgado, más elegante, igual sí. Si hace años atrás la gimnasta campeona del mundo fuese más rellenita igual lo correcto era eso No sé, no, realmente no sé, igual eso es mi forma de pensar y respeto a todas las demás, pero no sé creo que algo así ayudaría igual no sé. la verdad es que aceptarnos como somos con nuestras medidas más allá del 90, 60, 90 bueno, eh, es que yo no sabía más allá eso. del mundo que creo que es lo que más enriquece el mundo, ¿no? que haya gente Exacto. diversa de todas las tallas, de, de todas las formas y de todas las maneras. Así es, pero es que cuando somos pequeños eh, nadie piensa en 90, 60, 90, si te das cuenta, o sea, esas son cosas que, por eso digo que al final es, donde te el, el, ambi el ambiente eh, y también tú, pues que al final lo adquieres esa idea, pero tú cuando eres un niño pequeño estás merendando y no estás, creo, no estás juzgando a todo tu alrededor pensando mira qué gordo, mira qué delgado o yo qué sé, sí que es verdad lo típico de ay, es feo, no sé qué, pero no van más allá, no sabes exactamente qué hay, 60, 90, 60 y uh, no sé, es, es un, no sé si me explico, pero sí, todo sería mejor sin ello. Uh -huh. Bueno, quienes hemos hecho gimnasia sabemos que hay cosas que cuestan mucho de dejar atrás porque te acostumbras ¿no? a, a esa rutina que tantos años has practicado. Sí, sí, ¿Qué sí, es sí. lo que más te está costando? ¿Ponerte encima de la báscula y ver tu peso o el dejar de sumar las calorías que consumes? Pues mira, eh, yo nunca he sido de pesarme, de hecho en mi casa no tenemos, tenemos una báscula de hace años, o sea que te subes y es de estas con ruletas y no sé no como que sigo teniendo ese miedo a pesarme sabes y no lo hago directamente porque no siento la necesidad de hacerlo y además es que al final solo es un número si yo me siento sana y los médicos porque aún no estoy de alta y los médicos me van dando el visto bueno dentro de lo que cabe me van diciendo me dan un toque si hace falta y demás pero yo no me peso porque es que me da igual el peso ahora mismo y siempre espero que me dé igual y tal a ver, no, a ver, realmente estoy mintiendo porque si me diese igual yo me pesaría y ya está, pero yo me peso y no me gusta, o sea, me causa un temor, entonces igual igual no me da, pero es como que quiero que me dé igual, entonces por eso no me peso y porque le tengo miedo, pero bueno, ya me explico, es que la gente que padezca la enfermedad igual me está entendiendo, pero la gente que no me está diciendo por lo que dice está este ¿no? pero bueno. Eh, después, por otra parte, el hecho de la rutina que tú dices, de ir a entrenar, hacer los deberes rápido, estudiar por la noche, no sé qué, sí que es una que me está costando eh, esta nueva vida, el modo de vida, por así decirlo, porque es como que mmm, tengo muchísimo tiempo y como que me siento poco productiva a veces, como yo antes estaba cada minuto haciendo algo, a veces como que digo, ostras estoy perdiendo el tiempo, venga Gats, a hacer esto, como que quiero mantener mi mente ocupada porque si no, empiezo a pensar, a pensar, a pensar y me hundo, ya no bueno, solo con sí. cosas de vida, sino uh -huh. con la vida en general, o sea, yo soy así muy demasiado, no sé, no sé cómo explicarlo, uh -huh. que a veces, creo que a mucha gente le pasa que a veces como que los pensamientos van más rápido que realmente la velocidad a la que puedes analizarlos y te quedas como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué, estoy ¿Qué me pasa? Bueno, pero yo bueno. eso ya te digo que lo vas a tener toda la vida. O sea, eso de, de estar acostumbrada a que siempre estés haciendo algo continuamente, o sea, sí. eso te va a costar, pero muchos, muchos años. De hecho, no sí. voy a decir mi edad, pero yo que te pasó ya unos cuantos añitos, por lo menos una veintena sí. o más... Eh, te digo que todavía a día de hoy, por ejemplo, cuando estoy me tienen que dar la baja médica por cualquier cosa, sí. eh, me cuesta el estarme quieta en casa. Eh. Sí, sí, sí, sí. Es de es que muy... continuamente. Uh -huh. eh, ¿Qué les dirías a aquellas jóvenes que ahora mismo nos están escuchando y que están pasando por este proceso, por esta enfermedad? Pues mira, yo os digo desde la experiencia y desde lo más profundo de mi mente, de mi corazón, que de verdad, pensad que de esto se sale perfectamente y claro que es difícil, pero al fin y al cabo es entretenido porque si lo miras con perspectiva, eh, al final es una parte de tu vida que te está enseñando muchos valores, te está enseñando a que al final, por muy difícil que sea una situación, si tú realmente luchas por seguir... <risa> es que al final es seguir viviendo porque no hay otro objetivo al final sino la salud y que no se preocupen, no se, sienten raras, no se sientan raros para nada porque a mí una de las cosas que más me costó fue eso, el hecho de ir al colegio y que la gente sabía que yo había estado ingresada por la anorexia, no sé qué, no pasa nada, es, es una enfermedad más y intentad eh, como entreteneros con otras cosas, no siempre estar pensando, ahí no he envenenado, ahí no esto, sino como intentar dejar fluir. Al principio sí que es verdad que se siente un descontrol increíble, sientes que estás haciéndolo todo mal, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta que no te pasa nada porque, porque no cuentes cada caloría de lo que comes, te vas a sentir libre más adelante y que al, habrá veces que te vuelvas a encontrar como pensando, ostras, estoy volviendo a caer, no puede ser, no puede ser. No te agobies porque es lo más normal del mundo y mmm, al final poco a poco con ayuda psicológica de profesionales que entienden bien y tu fuerza de voluntad mmm, puedes vivir perfectamente incluso disfrutando más de las cosas del día a día de las pequeñas cosas porque te das cuenta de que al final lo, lo único que tienes en esta vida es a ti mismo y tu salud y entonces si no, si no te aceptas a ti mismo probablemente mmm, no vayas a disfrutar tu vida como mereces, porque a mí me pasa de igual verme en el espejo y decir buh, buh, horrible, no, no quiero mirarme más, no sé qué, pero es que ¿qué haces? ¿Por qué haces esas cosas? O sea, es como acéptate y ya está, porque eres perfecta. Cada uno es perfecto dentro de sus imperfecciones. o sea Es que la perfección no existe por mucho que la busquemos. Ese es el problema. Y pues eso, que poco a poco, siempre poco a poco, no de golpe queráis, porque a mí me pasaba de decir venga, yo quiero este verano ya comerme tortitas, sin miedo, sin miedo. Después ya y hasta ceno, no sé qué, no, no me a dar miedo. No, o sea, vosotros poquito a poco igual decís venga, hoy un bombón o medio bombón y así ya vas viendo que no te pasa nada, al día siguiente un bombón entero. Bueno, en mi caso que era restrictiva, pero en otros casos no sabía dar los consejos exactos. Y bueno, eso siempre poquito a poco y pensando que al final no hay que compararse, no hay que buscar un cuerpo perfecto, sino una forma de pensar adecuada a ti. Sí. Y pues no sé, <risa> seguro que podría deciros otros muchos más consejos, pero ahora mismo sí. es todo lo que puedo deciros y que siempre voy a estar a su disposición para lo que necesiten, tanto por correo electrónico, por Instagram o demás. Y no hace falta que me sigan para nada, o sea, yo no voy buscando seguidores, sino simplemente ayud ayudar a los demás. Entonces, con que me escriban un directo y demás, yo voy a intentar mirarlo lo antes posible y ya está, de verdad. ¿Dónde te pueden seguir estos o escribir estos jóvenes y estas jóvenes que nos están escuchando, Olat? Pues mira, creo que cuando la entrevista se publique eh, ya tendré el Instagram otra vez activo y es por la red social que más me muevo. Entonces, en Instagram mi nombre es Olach Rodríguez Cano como <ríe> mi propio nombre, y es tz, en verdad que el Olach es un nombre de vasco entonces es tz, no sé si podría escribirlo algo, y el correo eh, al que respondo bastante rápido es olach.ritmo.gmail.com y después cuando veo que hay más confianza y demás y la gente se anima, eh, doy un número de teléfono que tengo especial para hablar con esa gente de manera más directa, más sí. continua, entonces pues no sé. <ríe> Yo lo que puedo, siempre estoy ahí y si no contesto de verdad que pido disculpas porque me siento muy mal, o sea, fatal. Por eso el hecho de hecho he llegado a desactivarme todo porque he dicho no puedo seguir así, yo ya si me pongo me tengo que poner bien, entonces bueno, que bueno, siempre. Yo creo que has dado uno de los consejos más importantes y es la importancia de mirarnos al, al espejo y aceptar, aceptarnos como somos. Así es, es que no hay más, o sea, has venido a este mundo tú contigo, o sea, no hay más, de verdad que no hay más, y te vas a ir igual, entonces, ¿cómo vas a estar tú sin ti viviendo una vida que debes de vivirla contigo cuando... Es que es muy incómodo, o sea, de hecho yo es que no estoy, aún no estoy, ya lo he dicho antes, no he sido de alta y aún tengo mis cosas. Y es como muy incómodo, muy contradictorio el saber que tú tienes que dar ese cambio y lo difícil que es realmente. O sea, es que se dice muy fácil, pero es muy difícil darse cuenta de esto y aceptarse, es muy difícil. O sea, yo, tengo, yo he aceptado que tengo que aceptarme, ahora me queda hacerlo. O sea, es que, pero poco a poco <ríe> se puede decir. Pasito a pasito y poco a poco, y cuando te quieras dar cuenta... Ya cuando te mires en el espejo, adorarás esa imagen que reflejas. Sí, ojalá, sí, yo creo, yo confío en que sí, porque si confiesen en que no, ya sí que no ya no estaría aceptando el comienzo. Bueno, como joven que eres de apenas 17 añitos, eh, sí. ¿cómo estás viviendo tú todo este tema del de confinamiento, la pandemia y esos est estos escenarios tan cambiantes en los que nos movemos? Mm. A ver, en primer lugar, a mí lo que más me duele, sobre todo, es todas esas personas que están falleciendo, esas personas que tienen la enfermedad y, y se han quedado con patologías o los familiares. Y también personas que sin tener el COVID realmente lo están pasando muy, muy, muy mal por, psicológicamente. Y bueno, ya qué decir de todas esas personas que al final padecen otro tipo de enfermedades, porque hay muchísimas más como los cáncer o yo que sé, muchísimas enfermedades que no conocemos realmente. Y no sé, en cuanto al confinamiento, el tema de COVID y todo el tema, a mí realmente el confinamiento en parte me ayudó en algunos aspectos, ya que me ayudó como a relajarme, a decir, vale, si sí he dejado la gimnasia, como tenía más tiempo para pensar lo que había pasado, porque realmente mi retirada fue algo uf, rápido. Fue muy... muy pues fue como, adiós, me voy, no quiero, no puedo más, no estoy muy mal psicológicamente, no puedo seguir. Y fue así, o sea, muy mal. Entonces, como que me hizo recapacitar, eh, pedir perdón pues, si había hecho cosas mal, dar las gracias y me ayudó bastante. En cuanto al tema de la alimentación, sí que es verdad que al principio... Tenía más tiempo, entonces tenía más tiempo para obsesionarme con que, venga, no como, no sé, como que controlaba más, pero poco a poco fui dándome cuenta de que, mira, la chipa ¿qué estás haciendo esto? Tú disfruta y come, que la vida es esta y no tienes por qué estar controlándote, sabes, era como, desconecta, o sea, déjalo, pero quieras o no, siempre está ahí esa cosita de... Uh, hoy voy a cenar menos porque me han dado eh, yo que sé um, no sé un bocadillo muy grande o tonterías es que son cosas irracionales pero las tienes ahí que te molestan entonces y bueno de lo demás pues que al final la responsabilidad el respeto la empatía es lo que siempre prevalece para que una sociedad una sociedad esté sana psicológicamente y que al final si no te fías de la ciencia, eh, es muy difícil que otros aspectos acierten en cosas como esta. O sea, en, no sé si me explico, <risa> que al final está en su mano y en la nuestra, en la responsabilidad, claro que sí, y que aceptemos estar mal, porque obviamente siempre estando esta situación o no vamos a tener momentos de decir, es que no me apetece levantarme de la cama, pero en estos momentos aún más y que lo aceptemos simplemente y pidamos ayuda si es necesario, siempre uh -huh. y que nada, que ya yo estoy segura confío en que ya queda menos y si no queda menos pues nos iremos acostumbrando y cada vez irá la cosa mejor, yo espero y lo iremos notando cada vez menos o sea, yo estoy segura por lo menos o intento estarlo Bueno, ahora que comentabas también eh, bueno, que mencionabas ese, ese día no cuando tomaste esa decisión eh, ¿hay, ¿hay algún momento durante estos meses en que te hayas levantado un día y ah, algún... quiero... me gustaría seguir? Sí, muchas más de lo, que, de lo que se piensa la, la, en mi alrededor, de verdad. O sea, yo en la cuarentena me acuerdo que me puse a entrenar literalmente y de hecho veía los vídeos, o sea, me ponía... Eh, yo vivo, bueno, ahora estoy en León, pero vivo, mi casa realmente es, está en un pueblo y en la cuarentena la, la viví allí y, y en el puerto yo salía y me ponía a lanzar la pelota, a intentar hacer ejercicios, o sea, sin haber estado haciendo nada durante un mes. Me puse a hacer de todo, de gimnasia al día siguiente con unas agujetas y yo pensando quiero volver, quiero volver. Estaba obsesionadísima, pero estaba muy difícil. O sea, sí que lo he pensado, pero estaba muy difícil y luego... Cuando ya me veo ese momento de tomar la decisión de decir quiero volver 100%, como que lo iba soltando así con indirectos a mí misma, como diciendo poniendo en Instagram los 8 de enero, bueno, cosas así. y Pero después a la hora de la verdad era como que mi mente decía, no, no, no, no, tú sabes todo lo que has No, o sea, no, no, no será sé, muy. Es como que la gimnasia mmm, me, ha dado, me ha dado muchísimas cosas, mmm, al final han sido toda mi vida hasta ahora y al mismo tiempo como que le acogí cierto respeto por el hecho de que uh -huh. al final mis últimos años no fueron los más oportunos, por así decirlo, y es como que tengo esa cosa ahí de decir amo el deporte, pero realmente no he sabido disfrutarlo, tal vez sí. Y además cuando en estos últimos años, que es cuando has empezado a destacar eh, a nivel España y europeo. Quiero decir que cuando ya empiezas a tocar esos escalafones, eh, a ni el nivel mental competitivo que, todos, que todas tenemos ahí como como dentro. ¿no? Yo supongo que es lo que más hay como lo que más te agarra, ¿no? a, a decir a que tu mente vaya atrás y diga jo, quiero volver. Pues mmm... Realmente a mí el competir, ya lo dije antes, que no, no para nada, o sea, es que de hecho es una de las cosas que me echa siempre para atrás. A mí lo que me gusta era entrenar, mejorar cada día y demás, o sea, competir para nada. De hecho, es que antes de anunciar mi retirada yo hablé con mis entrenadoras de solo entrenar, o sea, no competir. Porque yo no, quer... no me gusta nada, de verdad. O sea, es que ya lo expliqué antes y es así. Y creo que no voy a cambiar mi mentalidad. <risa> Suena muy cabezona, pero realmente pienso esto y desde pequeñita me ha pasado. Entonces, no, realmente el competir es decir, tengo que ir a la competición. No, no es lo que me dice hay que volver, sino lo que me dice que hay que volver es el entrenamiento, el estar con mis entrenadoras, con mis compañeras y no sé. El deporte en sí, pero la competición no. Bueno, eh, estamos ya acabando la entrevista con Olat, pero antes de terminar eh, ¿Qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue ya la normalidad y no esto que tenemos ahora? <ríe> Ostras, pues no lo he pensado, la verdad. Es que, mira que yo soy muy de todo el rato quedarme o bien en el futuro o en el pasado, pero nunca en el presente. Y últimamente estoy más bien <ríe> en el pasado, la verdad. Pero no sabría, ahora mismo, más bien así como diciendo, pff, no sé, no, realmente no tengo. Igual yo creo que, sobre todo, estar más con mis personas de alto riesgo, por así decirlo, eh, el poder ir por la calle caminando con gafas y que no se, que no se te empañen. Eh, son pequeñas cosas que dices, bueno, pues realmente estaría mejor sin esto, pero seguro que hay millones de cosas más que ahora mismo no soy consciente, porque como que ahora mi normalidad ahora es esta, entonces no sabría. Creo que esas dos cocinas pero seguro que hay más bueno lo de las gafas es súper importante para la gente que llevamos gafas porque se empañan y, como bañón. y el dolor que las orejas a mí por lo menos me duelen muchísimo cuando no sé se me ponen de una forma las gomas de la mascarilla que me hacen mucho daño pero bueno que también yo soy muy exagerada a veces con esos temas de la mascarilla <risa> bueno pues hasta aquí nuestra entrevista con Olad desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, nosotros le transmitimos nuestro máximo agradecimiento porque es una entrevista que queríamos hacer desde hace bastante tiempo, porque Muchas. ya lo hemos dicho anteriormente, creemos que ahora mismo es una de las jóvenes inspiradoras que tenemos en España, que es un claro ejemplo en, en este tema de, de la anorexia, de que se puede salir. Y que, uh -huh. bueno como ha dicho Enya, ella, lo importante es el aceptarnos a nosotros mismos, tal y como somos. Sí, somos el intento, no sé, es que es eso. <risa> Las personas eh, realmente valen por lo que hay dentro, no por lo que hay fuera. De hecho, es que mira, yo estudiando filosofía, me, me gusta muchísimo esa asignatura. Y al final, como Platón lo decía, de que el cuerpo al final es la cárcel del alma, la cárcel del alma, y es que es así. si tú mmm, probablemente tu cuerpo vas mm, envejeciendo y f, cada vez va a estar peor, pero realmente lo que se va a ir conservando es tu esencia, o sea, tu forma de ser, de pensar, de relacionarte y f, no sé. Yo creo que eso al final es lo importante. A medida que vas creciendo, supongo que te vas dando más cuenta de decir f, todo. El... Es que a mí lo que me da mucha rabia es el después, cuando seamos mayores, igual el pensar todo el tiempo que he perdido, preocupándome por algo que realmente no, no tenía que haberlo hecho, no uh -huh. sé. Yo siempre digo que cada arruga que sale es una batalla ganada, así que hay que llevarlas con orgullo, con orgullo envejecer con orgullo y como hemos dicho ah, sí. durante toda esta entrevista, el, el aceptarnos, ¿no? Eh, todo nuestro proceso vital, el cómo vamos uh -huh. cambiando, cómo se nos van ensanchando las caderas, etcétera. Claro y que tanto. sí. Eh, bueno. Pues hasta aquí nuestra entrevista con Olad. Os recuerdo que en las próximas entrevistas también tendremos a gente tan interesante como, como ella y os esperamos un miércoles más en entrevistas en tu casa y en la mía. Muchas gracias.